Como habíamos visto en el módulo anterior, una página dinámica genera una respuesta diferente para cada visitante. Esto se puede lograr de varias maneras, pero una de las formas más interesantes de hacerlo es tomar cierta información que nos provee el visitante y en base a eso generarle una respuesta acorde a su pedido. Para eso, obviamente, necesitamos ser capaces de tomar esa información e interpretarla de alguna forma. A esto se lo conoce como el pasaje de parámetros. La forma más simple de pasar estos parámetros es especificándolos a través de la url. Mira por ejemplo esta url que lo que puedes notar es que tiene un signo de pregunta que separa dos no, subpartes, si se quiere. La primera parte es la url común y corriente que indica cuál es el servidor al que nos estamos conectando y cuál es el archivo que estamos solicitando. Del lado derecho lo que puedes notar es que hay ciertas palabras que están igualadas a ciertos valores. Esos son, en definitiva, los parámetros. Esto es posible gracias a ciertas limitaciones de, o dado el diseño del protocolo HTTP. No nos vamos a meter en mucho detalle. Simplemente, lo que tenés que saber es que tanto el signo de pregunta como el ampersand son caracteres reservados, caracteres especiales que nunca pueden formar parte de una URL. Si eso fuese así, no podríamos hacer esto que estamos viendo. Entonces, si miramos la url con un poco más de detenimiento, vamos a ver que esta url se va partiendo en pedazos. Hay un pedazo que está a la izquierda del signo de pregunta, que es como el primero de los separadores o el de más alto nivel. Como digo, a la izquierda está la url pura que, que nos dice HTTP, o sea el protocolo con el que nos vamos a comunicar. Misitio.com, que eso tendrá que pasar a través del DNS para transformarse en una dirección IP y una vez que estamos conectados a ese servidor al puerto 80 seguramente queremos el archivo index.php Recuerda que en este caso lo que queremos como clientes no es realmente el index.php no nos interesa el código PHP lo que queremos es que el servidor tome ese archivo lo interprete y nos devuelva una respuesta generalmente HTML ¿Bien? Muy bien Del lado derecho del signo de pregunta lo que tenemos son una serie de pares clave valor si se quiere que si te fijas están separados por un símbolo ampersand esto es así como se codifica la, la url lo que significa es que todo ese string que está desde el, el signo de pregunta hacia la derecha hacia el final de la url hay que interpretarlo partiéndolo según los pedacitos de cada ampersand que se encuentre. Y dentro de cada pedacito hay también dos partes. Una que está a la izquierda del igual y otra que está a la derecha del igual. que Eso es el nombre del parámetro y su valor. No te preocupes por todo esto. Vos no vas a tener que implementar esta separación y esta interpretación del string. Todo eso se encarga entre el web server y el php. No hay ningún problema. Lo importante es que vos entiendas cómo se interpreta todo esto. En definitiva esto es una URL, como ya te decía, mi barra misitio.com/index.php, Que está recibiendo dos parámetros, que son la edad, cuyo valor es 39, y el nombre, cuyo valor es Mauro. Me imagino tu pregunta será, ok, todo muy bien con esto, pero ¿cómo hago para usar estos parámetros? Te presento la primera de las globales que se conocen en PHP, pesos-get, pesos o pesos get, como se le suele llamar, es un arreglo que contiene todos los parámetros que vos veías en la url pero ya están bien separaditos y acomodados dentro del arreglo. Te podrás imaginar que los contenidos de este arreglo son cada clave corresponde a un parámetro y el valor asociado a esa clave en el arreglo es el que venía en la url. Por ejemplo, esto es lo que podríamos tener en index.php. Fíjate que tenemos una variable pesos edad que va a capturar el valor pasado como parámetro a través del de parámetro get que se llama edad. Lo mismo va a pasar con nombre, que lo vamos a guardar en pesos nombre. Por último, vamos a hacer un eco de la concatenación de un string, que es el saludo, y la edad y el nombre, que son los parámetros que recibimos. Veamos cómo sería entonces esto en vivo. Voy a crear el archivo hola.php. Vamos a tomar primero el parámetro que viene del nombre luego el de la edad Un error muy común que se da en este caso, sobre todo al comienzo, es el olvidarse el, el underscore el guión bajo. Nada, Simplemente vas a estar tratando de acceder a datos de un arreglo que no está definido en ningún lado vamos a ver, voy a escribir el saludo y listo. Ahora, ¿qué pensás que va a pasar si ejecuto este programa directo desde la línea de comandos? ¿Lo vemos? ¿Qué pasó? Hay errores. Que en realidad, fíjate que son errores que de tipo NOTICE. Esto quiere decir que no son er errores que impliquen que el programa no puede seguir de ninguna manera. Son más bien tipo advertencias, cosas que el intérprete te dice Me parece que esto está mal, pero por ahí vos tenés razón. En este caso lo que estoy diciendo es que hay un índice indefinido, que es nombre, en la línea 3 y edad en la línea 4. Que corresponden a las variables del peso get. Que claramente no están definidas. ¿Por qué? Porque son variables que están pensadas para ser utilizadas dentro del entorno web. Acá no tenemos ninguna de esas variables. Sin embargo, fíjate que el string sale dice hola tu edad es nada porque no tiene con qué rellenar los espacios. ¿sí? Veamos entonces cómo funcionaría esto si lo ejecutamos como corresponde utilizando un web server. En el caso del web server, voy a ejecutar el localhost8080/hola.php. Voy a empezar por ejecutarlo así, sin pasarle parámetros. A ver qué pasa. Bueno, fíjate que en la salida dice hola, nada, tu edad es tampoco nada. El código fuente de esta página tampoco da nada, nada extraño. ¿Qué pasó con esos errores que veíamos? Están acá, en la salida del web server. Ves que dice notice. Index nombre no lo conozco, y lo mismo pasa con index edad. Esto es muy interesante para que reforcemos un poco el concepto que veíamos antes de las cosas que suceden del lado del cliente y las cosas que suceden del lado del servidor. Este error, evidentemente, se produce cuando el servidor está interpretando el PHP. Cuando la cosa llegó al cliente, ya está, llegó el HTML como se haya podido generar. Muy importante entenderlo. Ahora, entonces, vamos a en cambio ponerle los valores como corresponde escribir edad 39 y nombre igual Mauro y ahora me da el resultado que yo esperaba. Un detallito que quería que notes es que puse los parámetros al revés, o sea, puse primero la edad y después el nombre, a diferencia de lo que veíamos en la diapositiva. Lo que quería que notes es que eso no cambia absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los parámetros no son posicionales, los parámetros se interpretan según su nombre, valor, nombre, valor. Entonces el orden no interesa